¡Hola! Soy Lila Tochi y tengo un nuevo video para ti. ¡No suscribirte! Como ya vieron en el título, vamos a volver a jugar un Real Tournament. En la parte que nos quedamos, que por cierto, había grabado tres juegos, pero aún uno no se me grabó. Entonces voy a volver a repetirlo para que lo vean. Muy bien. Sin más que agregar, vamos a empezar a jugar. ¡Tu diosa! Ahorita que termine... Podemos jugar dominación para que vean qué tal les parece. No es, mi, no es mi categoría favorita. De hecho, creo que es la que menos me gusta. Pero pues es una modalidad diferente y... A más de uno le va a agradar. Right. Let's go. No, en este no es... A ver. Combate mortal. Este fue el que no se grabó. Lo vamos a volver a hacer. Muy bien. Aquí vamos, estamos contra esta tipa. No recuerdo su nombre. Ya cambié el teclado para poder jugar mejor. Que no le hallaba con el de la laptop. Monta. Monta la cabrón? Auxilio. Hijo de su madre. Casi me suicida. Porque aquí, ¿verdad? Obviamente. Ya agarro la cosa esa. Aquí, obviamente, si te matas. Pues, chingado, pues te. Te descuentan una vida En este En este nivel Si la vende azul Que casi no se vea se lo baje todo Aquí hay un escudo Que aparece en el medio Y el chiste es Pelearlo, ¿verdad? Para que no Lo agarre esta ¿Lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¡Ay, no! No caí en el medio Eso es menos una baja Rayos Maldita, maldita. Dai. No, no, no, no, no. Huye, huye, huye, huye. Adiós. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Matar, matar, matar. No. Olvídenlo con un reforzador, no puedo. Auxilio. Me revolví. Ay, no, ¿dónde está? Está detrás de mí, ¿verdad? ¿Por qué no se cambió, concha? Hijo de su madre ¿Qué pido? ¿En qué momento? ¿Hacia abajo? ¡Qué momento tan vergonzoso! ¡No! ¡No manches! Ya me maté dos veces yo, chingado Me trae mesa, a ver... Tengo que despertar. Chingado. Ah, Muy bien. Esto no puede pasarme. Esto no puede pasarme. ¿Por qué no se cambia el arma sola? ¿Dónde, vas? ¿Dónde, vas? ¿Dónde, vas? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? Me acabo de cargar a ese tío. Estoy esperando el escudo, pero no sale. Su cinturón ahí en el medio. Chínica. Llega Y gastando balas. Mm. Ah, ahí está. Chingado, no lo agarré. ¡Ah! Uy, como viene. Ay, es que Uy, estoy toda chueca aquí. Como que no tengo mucho espacio, ¿verdad? Ahí viene. ¡Mañitas! ¡Mañitas! Ah, pues. Mira, se abrió esa maíz. Es un, como un portal que sales ahí arriba. Es muy extraño. ¡Auxilio! ¿Dónde está? ¡Ay! Lo malo es que, que si no desnivel, no tuviste que matarlo a gusto. Ya llevo seis. Más seis. O sea, no me he matado nada. O sea, yo lo que me he muerto es... Oh, ya está en ¡Ah! Perdona, no quería dejarte sin cabeza. Sí, sí quería. Sí quería dejarla sin cabeza. No, es un gusto culposo. Es un gusto gustoso. Quítate la roña... Me mató, qué pedo. Eso no pasa. Estúpida. Me vengaré. Ya, me decía. Eno. ¿Te ha gustado? <ríe> Nunca me había asesinado tantas veces en un solo juego. Bueno, sí, la verdad, sí. <ríe> La verdad es que sí, cuando estoy un poco dormida como hoy. ¡ah! eso falta una dosis de cafeína más fuerte. No, me... Está un poco lento. Sí, sí, es la culpa del juego. <risa> ¿Dónde está? Escúchala. Por allá, ¿Para allá? Una muere Me acabo de muy bien tiburón mío Casi oh, uh -huh. ah, sí lo agarras que si tiró una baja más para mí sácate la roña sácate ah, bueno no de hecho no no, no dije nada ahí viene aquí la agarro aquí la agarro yo digo que ahorita va a venir Ahí viene. Ahí queda. Ay, qué fue eso. Se subió. Vene, viene, viene, viene. viene. Yeah. Yeah. Ah, no puede ser. A ponernos serios ya porque ya, ya estuvo ya me faltan tres bajas ya yeah. vamos a traer la frita me lo barro Ahora verás. una más una más si no me suicido todo va a salir bien todo va a salir bien <ríe> mucho abajo Ahí viene. estás muerta eres el ganador yo soy tu ganador este vamos a jugar vamos a ver quién es el ganador esta vez obviamente yo perros anaca anaca muere primera baja soy tu diosa perro muere ¡Baila para mí! ¡Baila para mí! ¡Caño! Esta mi arma favorite. O sea, esta cosa hace que tu arma se haga súper fuerte. Pero no lo puedo alcanzar a menos de que me quite un poco de sangre. Y no quiero. No es tan importante. Luego me ando suicidando. ¡Brica! ¡Ay! ¡Qué muere, muere, muere, muere! ¡Muy bien! ¡Me las vas a pagar. <ríe> ¡Quieto ahí! Ya van dos veces que Slime me mata. Esto ya es personal. Personal, personal, personal. ¡No! ¡Bye! No importa. Yo menos uno. Fui una papa. Esto algo mejor. Aquí no hay arma. Acá arriba debe de haber alguna. Fíjate tan me sé. Te el jugador que. A veces ni volteo. Para agarrar la carne. Eso tiene que hacer La Ahora maté, mirás. no la maté. Ay, chingao, este mouse auxilio, auxilio, aquí sí no no no no no no no no no no no no esa no no muy oh. no cal cal, cal, cal, cal, cal, cal, no te muevas. Uy, me quedé sin armas. no no no no esto hace que te explotes, pero tiene que ser frente a frente. Voy a acabar como si fuese un cuchillo, nada más que te explota. Y el que le atine, el que le haga primero ya venció y el otro se... ¿Dónde está aquí? Hay truquillos, hay cositas escondidas. Hay que estar atento, ¿eh? Vamos Perfecto. a divertirnos. Perfectos. Slime Sí, maté a mi némesis Ahí viene la otra Ahí viene la otra También me mataste la última vez Muy bien, más Eso tres Ya vamos a la cabeza ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me ¿Dónde estoy suicidando están. Rayos, yo nomás vi un poquito de movimiento y disparo porque si no bien gandallas. Casi me mato. Uf, me mato. Ni siquiera me salió nada de sangre. ¿Qué, qué fue eso? A ver si te atreves. Muy bien. Estoy dando vueltas como idiota y no encuentro a nadie <risas> Más uno, rayos Tengo que apurarme, no los encuentro este es mi territorio no, no, no, no, no, no, es el mío Yo llegué primero aquí Es mi territorio Yo ¿Dónde? <tose> <tose> <tose> falta uno más, ya falta uno Eres el ganador yo soy el ganador, yo soy el ganador Muy bien, ahora Vamos a regresar y nos vamos a meter A dominación Nos saltamos el aprendizaje esos es para novatos O sea pues, Este eh, Las ruinas Y aquí Es donde se pone buenazo Porque aquí yo soy el líder rojo. Lidero, tú primero. Oh, uh, uh, uh, ¿Qué hice? A ver, vamos a ponerle pause. Y lo que más me encanta, dar órdenes. Ya <ríe> um, defiende todos. O sea, son, somos tres nomás en el defiende equipo. Dos nada más. Muy bien amigos, pero hay más controles Digo, puntos de control A mí que me que intenten matar Yo no me detengo Vamos a agarrar las botitas Para Brincar Hijo. Ay Llevo a 15 15 de vida ¡Ah! Ay, no la tiro me puse en tu punto de control. Regresa, cobarde. Fue o sea, por sus... Por sus amigos. No fue sea, por armas. Mira, a ver. El líder rojo es el chido aquí nomás. ¡Muere! Muy bien. Ahora eh, la puerta del taller es esta. ¿Dónde está? No está en mi cabeza, ¿verdad? ¡Ah! Soy un poquito lenta para reaccionar, ¿verdad? No importa. Perfecto, miren mi cadáver. Ahí está, soy yo. No hay botitas, y ahora como... Ah, sí, es cierto, el traslocalizador localizador. No me acuerdo cómo se llama. Translocalizador. ¡Baila, baila, baila, baila! Muy bien. Arturos. Eso más. Mira, Chris viene a mi defensa. Ahora nos vamos a subir otra vez. Me intentes matar. ¿Qué te qué, qué, qué? ¿Qué se creen estos? Mi... Ay, no, qué pésimo. <ríe> ah, pero ahí está. Estamos en rojo todos. Si se fijan de lado y. Izquierdo, Del lado izquierdo se ve ahí el punto de Ya sé que ya se fijaron Pero yo soy un poco lento para expirar El localizador el Ese es mi truco O más bien ese es el truco, ¿no? Vámonos A checarle, a checarle aquí ¿Qué? ¿Por qué me matas a mí? ¿A mí quién es? ¿A Grago? ¿Por qué me lo matas? Estás viendo Voy a matar con el translocalizador A la roya No, no pude Se mueven demasiado El otro lado, Arturo Este cabrón Ahí va a venir ¡Ay! Se salen las escaleras. El punto de control es... Bueno, no mato a nadie. Yo, pues, punto de no había nadie. Punto de Taller, Ahora verás. no hay nadie. El punto de control es seguro. Botas. Mm, ahí venían estos cabrones. ¡Dai! ¡Ya! Bueno, se murió. <risa> Espera. Uh, ¡Me ganó el arma! ¡Muérete, muérete! muérete <risa> <tío. risa> <risa> <risa> Inches changos! Ahí, ahí, ahí, ahí. <ríe> Le puse una trampa ahí a la g onda y se explotó. ¿Viste, viste? Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Baila para mí! ¡No estás muerto! ¡Ah! ¡Caramba! Me estresa este juego. Ve, ya se pusieron todos en azul. Ya no es un juego. ¿Qué? Se murió en el aire. Estúpido. Ven este. ¿Dónde vas? <risa> Estufo, ellos no se detienen. ¡Oh, sí! ¡Auxilio! Intentaba matarlo con el translocalizador, pero bueno. <risa> no me funcionó. Así lo logré. Sí, sí, sí, no, no, no, no. Gané. <ríe> ¡Ah! ¿Qué pasó? Listo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. <ríe> que no haya dicho muchas groserías, ¿verdad? Denle me gusta. Yo soy Lila Tochi y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós, estrichito.